En esta segunda parte, eh, ahora un eje central de nuestro programa, que es eh, el aniversario del elefantazo. Un movimiento, este, un, un, una placa tectónica que generó un cambio político que todavía no, no estamos viendo el final, obviamente, a generar una serie de movimientos que son impactantes dentro de la política local, porque huye po el avión. Ahora sí, pasó el avión. Estos, estos movimientos que nosotros hoy registramos a través de la confianza y el aporte que eh, hicieron las compañeras y los compañeros que estuvieron trabajando, poniendo el lomo, este, compilando las imágenes y los audios. Este trabajo fue presentado a través de un encuentro provincial que hubo de trabajadoras y trabajadores de salud para poner en relevancia un montón de sucesos, entender lo que se viene y también prepararse para eh, esta discusión que sigue pendiente en el movimiento obrero argentino, en la clase trabajadora, en lo que podríamos denominar las clases subalternas, este, la reconstrucción de un poder popular que esté por afuera de las estructuras financieras, de la partidocracia y obviamente de las burocracias sindicales. ¿no? Uno de los grandes reyes desnudos que hubo en este conflicto fue la burocracia sindical. Nunca se supo quién cubría a quién. Con este informe también hoy tenemos el eje central de nuestro cartago. A un año del elefantazo. Para que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 Manos que abrazan a la esperanza